Talento invisible es el talento presente en muchas personas jóvenes que a menudo no tienen la oportunidad de manifestarse. Imaginemos que un talento invisible se encuentra con otro talento invisible. O mejor aún, demos la oportunidad a dos talentos invisibles que no se conocen a conectar en un mismo espacio. Supongamos que sea un espacio con posibilidades, en el que ya se están llevando a cabo proyectos para la comunidad. Imaginemos que de este encuentro surgió una idea y que los dos talentos unen sus capacidades para desarrollarla. Pongamos los talentos invisibles a trabajar en un entorno fértil, donde a su alcance tengan herramientas y facilidades para desarrollar su proyecto, así como procesos de formación en recursos tecnológicos. Añadamos que además puedan contar con asesoramiento por parte del tejido asociativo y empresarial del entorno y con personas que les empujen y les incentiven a conseguir sus retos. Conectar el talento, planteamiento de retos, suma de ideas, generación de oportunidades, acompañamiento, metodología… Esto es Talento Rap. Talento Lab es una oportunidad para demostrar que los jóvenes podemos ser útiles a la sociedad. Tenemos talento e ideas que aportan soluciones.